750 millones de personas carecen de, de acceso al agua en las condiciones más básicas, eh, 2.500 millones de personas carecen de acceso a, al saneamiento. Eh, tenemos con nosotros a Leo Heller, relator recientemente nombrado por Naciones Unidas eh, para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Y nos gustaría preguntarte, eh, en este mandato que, que comienzas, eh, ¿Cuál sería, eh, ¿Qué le pedirías a las ONGs de desarrollo, a las organizaciones sociales para contribuir a, a apoyar tu mandato y para contribuir a hacer realidad ese cumplimiento progresivo del derecho humano al agua y saneamiento? Sí, hay un, un gran conjunto de ONGs eh, en los varios países, incluso internacionales, que vienen actuando con agua y saneamiento en general pero también más específicamente con el derecho humano al agua y saneamiento. Y yo creo que cumplen un papel, un rol muy fundamental en este trabajo. Hay diferentes tipos de ONGs, algunas que trabajan con el desarrollo de soluciones en los países pobres para agua y saneamiento, hay otras que militan más políticamente, con exigencias a los gobiernos y las Naciones Unidas para que prioricen el agua y saneamiento, hay otras que tratan de monitorear la, el cumplimiento de las metas, por ejemplo, las metas de los, de los milenios y todo más. Y yo creo que eh, la actuación de las ONGs es fundamental para eh, complementar las acciones de los países, de los gobiernos, de los proveedores, de los servicios, porque es una forma de organización más libre de la sociedad, y que tienen menos eh, eh, impedimentos, restricciones, limitaciones para hacer su, su trabajo, sea su trabajo de lucha, sea su trabajo de desarrollo. Yo, como relator especial, pretendo me acercar mucho de las ONGs. Estoy muy abierto a sus eh, reivindicaciones, sus contactos, sus propuestas de trabajos conjuntos, pero fundamentalmente yo quiero... Eh, estimular las ONGs para incrementar su trabajo, continuar su trabajo, que yo creo que ha sido muy fundamental. Muy bien. Y, como decía, vamos en una situación en la que muchos eh, cientos, e incluso miles de millones de personas, carecen de acceso al agua y saneamiento en las condiciones más básicas. Eh, se vulnera ese derecho ¿no? eh, de tantos millones de personas. Eh, Hombre, en general puede parecer que, bueno, que este es un reto de tan gran envergadura, que es una cuestión de las Naciones Unidas, de los gobiernos, eh, pero nos gustaría preguntarte si una persona, un ciudadano cualquiera, aquí en España, por ejemplo, en un país, eh, un país desarrollado, eh, tiene algo que, que pueda hacer para, para contribuir a que tantos millones de personas realmente vean cumplido su derecho. ¿Podemos hacer algo como ciudadanos? Es muy interesante su pregunta porque España, juntamente con Alemania, fue uno de los países que incentivó, que fue, que teve el protagonismo de proponer el derecho humano al agua saneamiento como una resolución internacional apoyada por todos los países. Y logró esto. Y esto impone ciertas responsabilidades a España como país, al gobierno de España, particularmente. Y, y sí, el gobierno de España incluso ha apoyado a la relatora Catalina de Albuquerque en muchas de sus actividades y sabemos que el gobierno de España tiene actuaciones importante, importantes en Latinoamérica. Y, y yo creo que la ciudadanía debe estar muy atenta a que eso es, siga como tiene sido y que no, no haya retrocesos en la actuación del gobierno español y sus responsabilidades para con la población más pobre del mundo. Incluso eh, no haya retrocesos en el país, España, en los pobres eh, de España que eventualmente pueden estar sujetos a perdas de derechos. Entonces la ciudadanía como una red social que tiene acceso a a los medios de comunicación, a los diferentes canales de, de reivindicación, eh, yo creo que puede y debe estar muy atento a esos aspectos relacionados al papel de los gobiernos eh, en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.